nosotros somos ahorita en este momento 42 familias pero antes de entrar al, al proyecto que es ahora el metro de lima logrado con mucho esfuerzo éramos 37 familias antes de mejorando mi quinta yo nosotros veníamos luchando con beneficencia veníamos luchando con beneficencia por los porque a beneficencia Pasaban un mes, nos subía la merced conductiva. Teníamos que salir a protestar, la bajaba. Pero llegó ya, me, mucho me recuerdo en el 93, que nos, nos subió la merced conductiva a un 200% más de lo que nosotros pagamos. Entonces, como dice, fue la gota que derramó el vaso. Y esa vez sí salimos en una marcha muy fuerte. Y en esa marcha se logró, creo que desde ahí... A, desde el 93 creo que fue nuestro, que nos organizamos más para poder este, ir viendo las necesidades que tenía nuestra comunidad, ¿no? Y en, ese, en, esa, en esa marcha se logró que la beneficencia bajara la merced conductiva, que la redujera casi a lo que pagamos antes y logramos parar algunos desalojos que ya venían en el camino, ¿no? Después de toda la lucha que hubo con Beneficencia, nosotros fuimos este, dos veces beneficiados con dos proyectos. Uno fue Mejorando Mi Quinta en el 2007, lanzado por el mismo presidente Alan García este, desde nuestro propio inmueble. ¿no? Nosotros fuimos este, Quinta Piloto, logrando también en ese entonces incidir mucho en el gobierno el segundo proyecto fue el Ya Soy Propietario. Me recuerdo que en el primer proyecto que fue mejorando mi quinta, la señora Margarita le hizo, le hizo presente al presidente y le, le transmitió todo el sentir de todos los vecinos ¿no? que veníamos según la larga lucha con beneficencia para poder nosotros lograr ser propietarios y eso se lo transmitió a él. Le, le dijo que nosotros no solamente queríamos ser posesionarios eternos, ¿no? que queríamos ser propietarios, y eso creo que caló en el presidente, y en el 2009 él saca un decreto supremo, la 012 del MINDES, en donde autoriza beneficencia a que transfiera los inmuebles a sus posesionarios. No era un proyecto, era una cosa que nos llegó prácticamente nos llegó como un golpe bajo, siempre lo dije, porque nosotros ya trabajábamos con la promesa de venta este, de beneficencia, ¿no? Por el decreto supremo 012. Trabajábamos nuestro diseño participativo, tuvimos la charla es más invitamos a Futban a que nos a que nos diera unas charlas, ¿no? Estábamos contentísimos, queríamos trabajar más o menos el mm -hmm. modelo este que tiene Foodman de cooperativismo, ¿no? Propiedad colectiva, ayuda mutua, autogestión. Queríamos trabajar y, y comenzamos también a trabajar paralelamente con la arquitecta Silvia de los Ríos de CIDAD. CIDAD nos ha acompañado paso a paso. CIDAD ha sido la organización que ha estado con nosotros desde los comienzos, desde Beneficencia. Como trabajamos con la arquitecta el, el tema de nuestro diseño participativo para una nueva casa, la arquitecta nos pide a nosotros ir a Catastro para averiguar los parámetros urbanísticos, cuánto podíamos elevar en las casas. Es en, es, en ese momento nos, nos apersonamos, la señora Margarita y yo, a la municipalidad, con, y nos encontramos con la grata sorpresa pues, de que había un, un, un parrafito ahí chiquito que decía inmueble afectado por el transporte masivo de la línea 1 del tramo 2 del Imi Callao el que venía, que iba de San Juan del Urigancho hasta la avenida Abraham. hasta la famosa este, consulta previa del impacto ambiental que ellos estaban haciendo, semi-detallado, que ellos fueron, invitaron al propietario a la beneficencia y a nosotros no nos tomaron en cuenta. Pues decidimos ir a hacerle un plantón y no dejar que se instale este, esa, esa dichosa consulta. Y nosotros fuimos pues con nuestros bombos, nuestro nuestro megáfono, y efectivamente no dejamos que se instale esa consulta. Desde ahí, ellos también un poco se desestabilizaron porque nunca empezaron a encontrarse con una población tan fuerte, ¿no? Porque ese día hicimos una bulla que no tienes idea. Con el megáfono no dejamos entrar a hablar a nadie. Así que desde ese día, el tren nos comenzó, como decían, la ATE, nos comenzó a respetar nos invitaron ya este, formalmente a otras consultas, nosotros asistíamos, de ahí nos invitaron a, a conversar, a tener un diálogo con ellos, pero de todas maneras aún así no nos convencían, todo era hermético, ellos querían hacer todo lo que, lo que nosotros no nos parecía, nos querían desunir porque ellos, al pasar por nuestro inmueble, ellos decían que solamente iban a afectar a unos cuantos, que iban prácticamente a afectar a la mitad. Entonces, frente a esa desigualdad, nosotros comenzamos a luchar fuerte. No, en, en reuniones, te digo y te contaré que las reuniones eran casi todos los días. Tanto nos presionaban y tanto era el, el nos perturbaban psicológicamente que nosotros decidimos, como vivíamos en una quinta con este la puerta de fierro, decidimos sacarle el picaporte a la a la puerta y no dejarlos entrar solamente de esa forma ellos no podían no podían entrar o sea los convertimos en personas no gratas así fue mucho tiempo la negociación hasta que llegó el día en que nosotros le dijimos basta ya vamos a, a tomar los acuerdos en una mesa ellos lo aceptaron porque su tren ya venía avanzando o sea la construcción ya venía avanzando entonces ellos todos los días le dijimos que que hasta que no se firme un documento y, y que no escuchen nuestras propuestas no nos íbamos a mover y efectivamente nosotros resistimos porque ya las máquinas comenzaron a trabajar por los costados o sea por los laterales de nosotros no uno por acá las casas todos los días se movían las que comenzaron a hacer las excavaciones a lo cual ellos asustaron mucho y nosotros también dimos un, un enorme grito a ellos los llamamos inmediatamente, llamamos este a la prensa, llamamos no, no fuimos a, a la Defensoría del Pueblo, o sea, nos íbamos a las instituciones que nos podían ayudar para ese para eso. Entonces, para, tuvieron que parar su obra y ahí fue donde tuvimos un mes de resistencia, ahí ahí ahí hasta que ellos no no plasmen todo todas las las propuestas que nosotros le habíamos hecho. Así que tuvimos una una mesa de, de, esa, de esa reunión, fue el 80% de nuestras propuestas que ellos aceptaron. Eso lo hizo este, el consorcio Odebrecht, contratados por el tren, contratados por la ATE. Nosotros lo que sí logramos es participar y ser parte, no observador de la construcción de ir a ver que, que los materiales de que sean de buena calidad, de que eh, los cimientos realmente se respeten conforme. Se comprometieron a construirnos una casa de 75 metros cuadrados, con todos los acabados, ¿no? con espacios comunes grandes, con área verde. Se comprometieron a... a, a que, todo, que las casas tengan todos sus servicios básicos, no, se comprometieron a que esa casa iba a ser inscrita en registros públicos y que nosotros íbamos a tener este título. Y ya llevamos dos años, casi dos años, viviendo ahí. En realidad estamos, muy, estamos contentos por lo que hemos conseguido. No les recibimos ni un sol al tren. Nosotros le dijimos, si nos sacas de nuestras casas, nos tienes que devolver nuestras casas. Nunca le recibimos ni un sol. Todo se ha hecho con el dinero de todos en realidad. No es que ellos nos hayan regalado. ¿no? Todo se ha hecho con el dinero del pago de mejoras, con el dinero de, de las tasaciones de las casas. Y, y en, en iguales condiciones, para todos iguales. Nosotros no tenemos un metro más que nadie. Todos tenemos la misma, el mismo metraje, todos tenemos lo mismo, una sala, un, un comedor, un baño, todos tenemos lo mismo, en iguales condiciones. El, el, y, y, y la ubicación de cada asociado dentro de, de, del condominio se hizo a sorteo. No se hizo, se hizo en una asamblea abierta, cada uno sacó su papelito, cada uno, fue la suerte que cada uno escogió en ese momento. ¿No? y ahora ya este, habiendo quemado muchas etapas como lo dije también anteriormente ya estamos a puertas ya estamos casi en la última etapa de, de conseguir la seguridad de tenencia nosotros este, dentro de nuestra organización tenemos un local comunal en la cual este tenemos encuentro con este otros este, dirigentes de diferentes este, quintas este, comunidades del centro histórico y compartimos siempre, es más los invitamos, no solamente compartimos, sino que ellos son parte de, de observar, de ver lo que se pudo, lo que se puede hacer lograr. Mi asociación es primeramente es una unidad, una unidad sólida, sólida que a base de esfuerzo, transparencia, incidencia, hemos podido lograr hemos podido lograr esto que creo que muy pocos lo logran. Este premio está dirigido a mi país. Sí, sí. Asilab, que nos acompañó durante toda la lucha, y a mis asociadas.